la presentación a ver qué me está avisando de. a ver si ha acertado con la pantalla que tengo que compartir no sé si lo estáis viendo bueno, creo que ahora estaréis viendo ya mi, mi pantalla y puedo empezar con, con la presentación bueno, primero pues eh, daros las gracias por, por asistir a, a la reunión claro, y por participar previamente eh, y explicar que en la presentación que voy a hacer eh, voy a dar un, un repaso que necesariamente será muy rápido sobre, sobre el borrador de, del plan digo que necesariamente será rápido porque claro, no tenemos tiempo para entrar en el análisis en, en detalle de, de todas las cuestiones que están en el plan y, y además para eso como, como ya se ha avanzado y, y no sé si luego explicarán con, con más detalle pues se va a abrir posteriormente un proceso de de información pública. Precisamente por eso también y porque la, los talleres de participación y los cauces de participación que se abrieron previamente se concebían como un, una forma de, de alimentar el proceso técnico, tampoco voy a entrar a, a, a desgranar digamos, todas esas participaciones de las que hablaba Javier, y analizar qué aspectos concretos se han tenido en cuenta, cuáles no, motivar por qué sí, por qué no, porque creemos que eso quizá esté de un poco el, lo que tendría el objetivo de, de la presentación y, y además tendréis ocasión y en ese proceso ya más reglado sí que se recibió una respuesta formal en su caso, tendréis ocasión en el, en el procedimiento de información pública de, de hacer estas cuestiones, si, si es que no habéis quedado satisfecho con, con cómo se han plasmado vuestras aportaciones, que espero que no sea el caso. Eh, y, y matizar quizá que, que las 159, creo que eran 159, ya no recuerdo el número de memoria, eh, no quiere, algunas eran coincidentes, quiero decir que, que son muchas, las hemos ido analizando y es verdad que había en algunas un, un grado de coincidencia importante que eso ya hablaba de, de la importancia de, de tenerlas en cuenta. Bueno, pues dicho esto, paso a, a presentar, a hacer el repaso de, del plan. Y, y voy a empezar con algunas cuestiones que además os sonarán, al menos si presumo que, que todos los que estáis, todos y todas las que estáis participando hoy, estuvisteis en, en los talleres, pues os, os sonarán. Porque algunas cosas las, las recuperamos de, de esos talleres, las que tienen que ver con el enfoque de, de los trabajos. Y de hecho lo primero que, que me gustaría recordar es el, el, el alcance de los trabajos, el, el marco jurídico en el que se enmarca este plan director. Porque, de hecho, la figura de, de plan director no, no existe como tal en, en el ordenamiento jurídico de Navarra. ¿no? En, la, en la legislación de ordenación del territorio de Navarra no existe la figura del plan director. Tampoco hay un marco jurídico específico de movilidad en el que se embarque esta iniciativa. Y, por lo tanto, estamos hablando de una estrategia que tiene más de, de, de, de, de plan o de, de directrices eh, políticas que que de un plan con, con un poder normativo que le respalde, ¿no? al menos en este momento. Y por lo tanto es un primer paso, es un primer paso que lo, ha, que, lo que hace es dentro de esa estrategia política definir una, una visión de futuro, ¿no? marca el, el objetivo al que pretende llegar el gobierno de Navarra con la colaboración de, de las diferentes administraciones, de las de los diferentes agentes. Y para ello lo que hace es... Eh, eh, Recoge una serie de acciones, pero sobre todo establece un conjunto de, de directrices e iniciativas para, para ir avanzando hacia, hacia esa visión de futuro, ese objetivo a, a medio y largo plazo. Y además fija criterios para, para los desarrollos posteriores, porque, como hemos dicho, este es un primer paso que, que, que supone el arranque de un proceso en el que se van a ir concretando las medidas o, o los resultados a medida que, que se avanza y se hará con la participación de, de otros ámbitos de la administración, y entonces con este plan director lo que se fija son criterios y, y sirve de marco de referencia para, para esos siguientes pasos que se van a ir dando. Recuerdo también cuáles son los objetivos del plan, aunque los ha, los ha avanzado Javier en su, en su presentación. Pues el objetivo fundamental es mejorar la accesibilidad al territorio de Navarra y fomentando para ello el, el uso de los modos no motorizados en, en el marco de estrategias más amplias de sostenibilidad de, del gobierno de Navarra. Y más específicamente, pues el objetivo es desarrollar una red de itinerarios que sean cómodos y seguros, que configuran la, la red básica para, de vías para la movilidad activa en, en Navarra. Y además, como decía, desarrollar criterios técnicos que, que recojan o, o que den el testigo a, a las diferentes administraciones en los sucesivos pasos que se darán, favorecer la, la intermodalidad, pues es uno de los elementos que, que también ha marcado el desarrollo de, esta, de este trabajo y de la red. Propiciar la coordinación entre las administraciones públicas e implicar a los agentes sociales. Estos aspectos son importantes porque el, el plan director tiene como objetivo la red, es uno de sus objetivos más visibles y más importantes, pero, pero como ya veis los objetivos no se limitan solamente al desarrollo de infraestructura, ¿no? sino que también le da mucha importancia a, a cuestiones de gobernanza que al final van a ser las que en este, en este recorrido largo que va a tener el plan o que se espera que, que tenga el plan, pues facilite esa la, la concertación entre las diferentes administraciones y que se avance a un mismo ritmo y, y con criterios únicos, consensuados. Bueno, pues dicho esto, os presento la, la estructura con la que ha quedado el, el documento, que, que comienza analizando los antecedentes, ese, ese plan director de, ese plan de la bicicleta de 2007 del que hablaba antes Santi y, y otras iniciativas que se han desarrollada en los últimos años que tienen que ver con la promoción de los modos no motorizados y se define el alcance y objetivos, que es lo que una parte que ya, que ya os he contado. Posteriormente lo que hace es analizar y diagnosticar la situación de partida en relación con la movilidad activa en, en Navarra, desarrolla criterios para desarrollar la red, criterios de trazado y, y criterios de, de diseño y encaje de la red, y, y con estas cuestiones pasa ya a proponer una, una primera, una red básica para la movilidad activa. Y como decía, no solamente se queda ahí, sino que además pues, eh, desarrolla una serie de actuaciones complementarias y prevé un marco para la, el seguimiento y evaluación de, del plan. Entonces voy a pasar por cada una de estas cuestiones, cuestiones pero por algunas de ellas con... con bueno, pues muy, muy por encima... Tendréis ocasión de verlo en el, en el documento y, además, en el caso, por ejemplo, de, del diagnóstico y de los criterios, son cuestiones que ya se avanzaron en, en los talleres y que, además, yo creo que muchas de ellas ya las conocéis muy bien, lógicamente. No, al hacer el, el diagnóstico, una de las primeras cuestiones que nos planteamos era el intentar conocer cuál es el estado de, de la movilidad activa en Navarra, qué, qué índices de, de desplazamiento se, se producen, cuáles son las perspectivas. Y, y bueno, pues lo primero que, que vimos es que realmente no existe información sobre esto. No existe una, una fuente centralizada o fuentes oficiales que permitan hacerse esta idea. Y por eso fue por lo que pusimos en marcha esta consulta, en la que imagino que, que todos y todas participasteis, y que arrojó estos resultados, que no, no nos engañemos, no son extensibles a toda la población de, de Navarra, pero que nos dan una, una primera impresión, ¿no? Y vemos que, que en el caso de, de los desplazamientos peatonales, pues hay un porcentaje importante de, de personas que se, que se desplazan de manera cotidiana, incluso un porcentaje significativo de, de personas que, que se desplazan a todas partes, como decía la pregunta, andando, es decir, que son usuarios más que frecuentes de, del desplazamiento a pie. Peatones somos todos en algún momento, pero bueno, son los que utilizan fundamentalmente el, la marcha a pie para moverse. Y, y quizá lo más interesante es el, la respuesta a la pregunta sobre los inconvenientes para la movilidad peatonal, que en este caso tiene mucho que ver con, con el tráfico, con, con el excesivo tráfico y la, y la peligrosidad, en algunos casos, de, del tráfico, que eso ya nos da una idea de, de por dónde trabajar también. En relación con la, con la movilidad ciclista, eh, que es además el, el modo más... El del modo protagonista de, del plan, aunque hemos eh, recogido también las cuestiones que tienen que ver con la movilidad peatonal. Pero nada es que me pare un momento porque estoy viendo algo en el chat y no sé si es para algo que... Vale, perdona ¿eh? ya veo que no es para mí. Eh, bueno, pues como decía, el, el, eh, en relación con la frecuencia al uso de, de la bicicleta, vemos que, que hay una proporción, se reparten de manera... Eh, casi igual los que utilizan la, la bici de diario y los que utilizan la bici con, con bastante frecuencia. Pero bueno, en definitiva, lo, lo interesante es que hay un porcentaje muy alto de personas que declaran utilizar con bastante frecuencia la, la bicicleta. ¿no? Y el porcentaje de, de personas que no la utilizan en absoluto pues es bastante pequeño. Además, el, los usos se reparten de manera parecida entre lo, lo que se puede denominar movilidad cotidiana y movilidad recreativa o, o de, de deporte. siendo muy o predominante, el, el uso de la bicicleta en los desplazamientos al, al trabajo y, a, y por motivo de estudios. En cuanto a los inconvenientes, la percepción de cuáles son las principales barreras o problemas para el uso de la bicicleta, pues este es el, mayoritariamente el, el mayor de los, de los problemas identificados, la falta de una infraestructura adecuada, que es fundamentalmente lo que viene a resolver el, el plan director y, y su desarrollo posterior. Y en cuanto, claro, esto tiene importancia porque en cuanto al tipo de vía que se utiliza, pues mayoritariamente se utilizan las vías ciclistas, siendo menores los que utilizan las, las calzadas en, en convivencia con, con el tráfico. Estos datos que, como decía, no son estadísticamente, pues no se pueden hacer extensibles al conjunto de la población, nos dan una idea y no son muy discordantes, por ejemplo, con lo que se extrae de, del barómetro de la bicicleta en España, que da unos patrones de uso de la bicicleta en este caso, que, que se parecen, bueno, las cifras, por lo menos, no, no son muy discordantes en relación con la, la frecuencia de uso de, de la bicicleta, los motivos por los que se, se utiliza ese reparto entre la movilidad cotidiana y la de, y la de ocio, y, los, y la percepción sobre los principales problemas, ¿no? la, la peligrosidad del tráfico y la, la falta de, de infraestructura. El siguiente de, de los puntos a, a destacar en, en relación con el con el diagnóstico es eh, el punto de partida en relación con las infraestructuras, con las propias infraestructuras ¿no? y lo que, lo que se analizó es el, las, las vías ciclistas y, o, o ciclopeatonales eh, existentes en, en Navarra que, que parte de, de una red incipiente de, de movilidad ciclista, fundamentalmente ciclista y peatonal, de movilidad activa fundamentalmente conformada por vías verdes. Aquí podéis ver la relación de las, de las vías verdes que ya, que ya conocéis, pero sobre todo lo que hay es una red muy extensa de, de, de senderos y de vías pecuarias que son aprovechables en, en buena parte para, para esta red de, de, de infraestructuras para la movilidad activa. Posteriormente lo que pasamos a analizar, que aquí no me voy a detener porque es una información más detallada y, y más específica, mucha de ella la podré, vamos, la, la, podéis, la conocéis y la que no la podréis analizar en detalle en, en el documento, pero se, lo que se analizan son los diferentes condicionantes que tienen que ver con, con el medio natural, con el medio físico, con, con las infraestructuras, con, las, con los asentamientos, etcétera. Y, y lo más interesante en todo caso es destacar a dónde nos lleva este análisis que hacemos de todos esos condicionantes. ¿no? Lo que nos permite es identificar unas zonas que llamamos zonas de mayor demanda potencial o, o ámbitos en los que por determinadas cuestiones es más, son más favorables a, a, a recibir o a, a recoger este tipo de, de movilidad hasta que se produzca. Y por lo tanto nos van marcando un poco por dónde, por dónde se, se pueden desarrollar con más probabilidades de éxito las, la, la red y las infraestructuras. Tiene que ver con, con el radio de influencia en torno a las diferentes poblaciones en función que se ha, se ha realizado en función del tamaño de, de estas poblaciones, entendiendo de que cuanto más pequeña es la población, su radio de influencia es más, es más pequeño y, por lo tanto, donde se van a producir los desplazamientos es en un ámbito más, más pequeño, pero en, en ciudades más grandes el, el radio de movilidad, el radio de influencia de la movilidad no motorizada, de la movilidad activa, podría alcanzar hasta los 8 kilómetros cuando las condiciones son, son óptimas. Y como decía también, en relación con, con los nodos, con la intermodalidad, con los nodos de, de transporte público, la radio de influencia con las diferentes estaciones, paradas, etcétera, de, de ferrocarril y, y autobús. Y todo eso nos va marcando ya, nos va sombreando diferentes ámbitos de, de la región de Navarra que nos dicen por dónde, por dónde hay unas condiciones mejores para, para la movilidad efectiva. También la pendiente, por ejemplo, marcando los, las zonas de Navarra donde eh, las pendientes del terreno son más propicias, pues nos va identificando también las zonas donde, donde las condiciones son a priori mejores. Y, y en este análisis tampoco perdemos de vista dónde se ubican los, los diferentes centros atractores, los equipamientos, los servicios, que es al final las poblaciones, claro, donde, donde se desplaza la gente y cierto es que la mayoría de ellos pues, están asociadas a esas poblaciones y se inscriben dentro de esos radios de, de acción de los que hablábamos antes pero bueno, ya estas manchas con las diferentes tipologías de centros atractores ya nos van configurando ciertos corredores que, que bueno, no sorprenden porque suelen estar además en, en torno a, a infraestructuras viarias, etcétera ya, ya conocidas, pero nos van perfilando un poco el, el encaje del red. No obstante, con este análisis este, lo que hacemos es cruzarlo con unos criterios que aquí no me voy a detener mucho porque son algo más técnicos y además porque esto fue el grueso de, de lo que tratamos en... En los talleres de, de participación. Entonces, bueno, simplemente recordar que los criterios tienen que ver a la hora de trazar el destino, pues eso con completar los itinerarios existentes, conectar las principales poblaciones navarras, entendiendo que, que la estructura viene marcada sobre luego la estrategia territorial, eh, dar accesibilidad a los nodos de atracción, entendiendo un, que, que los diferentes puntos se. Eh, estos de los que hablábamos, eh, su radio de influencia puede alcanzar incluso los 15 kilómetros, la intermodalidad, el atractivo turístico de, de los espacios por los que discurran. Y quizá algo más importante para destacar ahora tiene que ver con esto, con el aprovechamiento de la infraestructura existente, no solamente de la infraestructura viaria, que tiene una serie de condicionantes en relación con, con el tráfico sobre todo, pero con, con los caminos y senderos. El, el plan en, este, en esta primera fase, en el, en el plan director de movilidad activa que... ...que se presenta hoy, el criterio que ha primado ha sido el de intentar utilizar eh, caminos y senderos existentes que permitiesen dar eh, conectividad a la red, pero que evitasen la problemática de, de convivir con, con el tráfico y, y necesidades de, de infraestructuras más difíciles de, de desarrollar y, y que las condiciones que propician no son tan, tan buenas. ¿no? Esto en cuanto al trazado, luego... Todavía más técnico, quizá, y, y que tiene creo que menos interés para, para explicar ahora en la presentación, pero que sepáis que, que ya se van perfilando estas cuestiones en el, en el documento, los criterios de, de diseño. Una vez encajada la red o sus trazados, uh, se, se dan una serie de criterios para, en función de las diferentes opciones de, de solución a, a estas infraestructuras, cuáles son los parámetros de diseño, las cuestiones que hay que tener en cuenta, cuáles son las, las, las variables que hay que considerar para, para darle a las diferentes modalidades, a las diferentes soluciones, las, las condiciones que las hagan cómodas y seguras, como, como decíamos que era el, el objetivo. Esto ya digo que, que no me voy a detener y que en todo caso lo podréis consultar en, en el documento, recordando además que esto es un, un punto de partida, que, que la escala del, del plan solamente nos permite identificar, pues, eh, someramente o, o de una manera un tanto grosera, cuál es el tipo de solución, porque luego va a haber que ir bajando en escala, estudiando más en detalle y eso es lo que permitirá concretar un poco más. El documento sobre todo lo que hace es dar dar criterios más que concretar soluciones. Bueno, pues dicho esto, entramos yo creo a la, a la parte que tiene más interés para los que estáis hoy aquí, yo creo, y es eh, en qué ha quedado esto en relación con, con la red y con las y con las propuestas que hace el plan. Si os acordáis, en, en, la, en los talleres partíamos de una propuesta básica, que es la que rescatábamos de este plan de la bicicleta de, de 2007, que, que se formaba fundamentalmente por estos 10 itinerarios que, que presentábamos en este mapa, que os sonará de, de aquellos talleres. Y bueno, con, con el trabajo técnico y sobre todo con vuestra participación de esta propuesta básica, hemos llegado a una red que como veis es mucho más completa, mucho más mallada y que ya vertebra muchísimo mejor y da mucha más conectividad al, al territorio navarro. Ahora estamos hablando en lugar de, de 10 itinerarios estamos hablando de una, de una red que se ha jerarquizado en, en una red arterial de itinerarios troncales más una red complementaria que ya a nivel comarcal podríamos decir malla la red arterial, la red arterial la componen 14 itinerarios con casi 1300 kilómetros de, de ejes principales a los que además se les añaden una serie de, de alternativas o de, de variantes que, que a medida que se vaya aterrizando el plan habrá que, habrá que estudiar o que permiten por lo menos eh, pues eso, dar alternativas en función de los diferentes usos a algunos de los trazados y una red complementaria con 17 itinerarios cerca de 500 kilómetros y unos cuantos kilómetros más de alternativas a estudiar o a que complementan esta, esta red. Eh, para cada una de las, de las redes, la red arterial y la red complementaria, lo que hemos hecho también ha sido hacer estos mapas que permiten identificar cada uno de los itinerarios y hemos elaborado un cuadro sintético con las variables más más importantes, de, de descriptivas de, de los itinerarios. Longitud, los tramos en los que se divide, la pendiente, la, la población servida, etc. Tanto para la arterial como para la, para la complementaria, para poder, eh, digamos que fijando la atención en función de cada, del interés de cada uno en, en los diferentes itinerarios. De todos modos, yo lo que quería hacer en la presentación de hoy era un repaso rápido por por cada una de las zonas en las que estuvimos trabajando en la participación, que fueron seis, ya, ya os acordáis. Y si veis, por ejemplo, en el caso de la de de, Pirineo, de la Navarra Pirinaica, eh, aquí partíamos de, de la, en la propuesta básica, nos encontrábamos sobre todo con el, el camino de, de Santiago y el, y el eje que unía el Valle Roncal con, con Bardenas, y ahora, ahora complementamos esta propuesta, permanecen estos, estos itinerarios, pero se complementa con, con el Eurovelo 3, que como sabéis está desarrollando, de hecho está ya en, en fase de ejecución. Eh, y añadimos un, un eje arterial también, que es el, el, el eje Sangüesa-Pamplona, que coincide con, con la vía verde del Irate en, en buena parte de su resultado, de, de su recorrido. Y, y complementamos esta red en, en esta zona con, con el Camino Francés, el denominado Camino Francés, que también supone un, un itinerario que, que da servicio a esta, a esta zona, conectando con, bueno, con otras comarcas de, de Navarra, ya lo conocéis también, y, y un, un itinerario complementario desde Aoi, Saribe hacia la frontera francesa, que supone una ruta alternativa a la de Eurovelo 3. La Navarra Atlántica ha cambiado menos en comparación con, con las otras regiones, porque aquí es donde nos encontramos con más eh, infraestructura en, en servicio, actualmente en servicio. ¿no? Tenemos el eh, Plaza Ola, tenemos el EU, Eurovelo 1, que también está en, en desarrollo, en, en idea, eh, y tenemos eh, una serie de itinerarios que están ya, pues, pues cuando... Hicimos la participación, estaban en fase de, de redacción los proyectos o recién terminados, pues no sé si estarán ya ejecutándose los, todas las, las vías, los itinerarios que, que recorren Sacana, fundamentalmente. ¿no? Pero esta, en esta zona también nos encontramos con una serie de, de itinerarios complementarios que lo que hacen es proporcionar alternativas a algunos de los itinerarios arteriales, por ejemplo, este ¿no? de Leiza, Don Esteve, Elizondo, y otros que lo que hacen es conectar con territorios vecinos, con, con Guipúzcoa Así como con, con otras comarcas a través de, uh, cruzando la Sierra de Urbasa que conectan con, con Estella, con, con Tierra de Estella, etc. Pues como veis se ha, se ha tratado de dar, de complementar los, los itinerarios principales para proporcionar alternativas a otro tipo de, de conexiones. Comarca de, de Pamplona en la que confluyen pues, un buen número de, de itinerarios principales, el Camino de Santiago, Eurovelo 3, Eurovelo 1... Eh, de donde nace el, eh, otro de los itinerarios troncales de, de la red arterial, el de Pamplona, Castejón, Rioja, y que se ve complementado con otros itinerarios como son el de Puente de la Reina e Irurzum, que, que proporciona una alternativa por, por el este, ¿no? para no tener que pasar por, por Pamplona, eh, que tiene un, una conexión desde Chauria a Pamplona con el, con el paseo fluvial de, de Larga, Pamplona, La Rainzar y y Eurovelo 1, una alternativa, una conexión con, con el trazado de Eurovelo 1, alternativa a la vía verde del Plaza Ola, cubriendo otra, otra zona de la comarca, de la región. En, en el ámbito de Estella, en Tierra de Estella, pues teníamos... Lo, está, los, los itinerarios que, que recogíamos de, de la propuesta básica, el Camino de Santiago y el Vasco Navarro están ahí, lógicamente, el eje del Ebro también que son los, los itinerarios principales en este caso, pero aquí había unas fuertes demandas de, de otros itinerarios que conectasen localidades que tienen importancia dentro de esta, de esta zona, de esta comarca, que fundamentalmente comunicarían Estella con, con, San, con San Adrián, con... y también hacia el norte, los que comentábamos antes, los que, los que conectan con, con Sacana, con la Navarra Atlántica. Y aquí podríamos, bueno, lo, lo comentábamos antes en relación con, con la zona pirenaica, el, el itinerario que, que conecta Zambuesa, con Tafalla y, y Estella. Que esto se ve mejor en, en la otra diapositiva, que, que al final lo que está proporcionando es un, un eje que faltaba en, en esta propuesta básica, que recorriese la, la zona media. Bueno, yendo ahora a la, a la zona media, pues este itinerario del que, del que estábamos hablando, teníamos en la propuesta básica el eje que unía Pamplona con Castellón y que continuaba hacia, hacia Rioja. Y lo que hacemos es, bueno, aparte de, de que recorren el camino de Santiago de Eurovelo 3, pasan por esta zona, meramente, eh, pues el, el gran itinerario o el nuevo itinerario ¿no? más destacado es este que, que comentábamos de Sangüesa, Tafalla y Estella. Y. Y este otro itinerario que lo que es Conectando Estella, viniendo de, desde Estella, pues eh, por la tierra de Estella y entre tierra de Estella y, y la zona media, pues comunica con, con Peralta y llega hasta Milagro conectando con, con el eje del Ebro. Y por último, la última, la sexta de las zonas, la última de, de las zonas en, en la ribera, está, está esta zona está muy marcada también pues, por el itinerario del eje del Ebro, que sí que lo, que lo recogíamos en la propuesta básica y aquí fundamentalmente lo, o lo más destacado es que al, al propio camino del Ebro lo que se le plantean es una serie de, de alternativas en función de, que pueden ser aprovechables en función de los diferentes usos o para evitar conflictos con, con determinados usos o, o la convivencia incluso entre peatones y ciclistas. bueno Son, son temas a, a estudiar que hemos querido tener en cuenta. Y tenemos la vía verde del Tarazánica, que, que ya estaba recogida en la propuesta básica. Y en el, en el caso de, del, del tramo de Pamplona, Castejón, Rioja, pues aquí es, eh, teníamos por un lado la, la, el antiguo trazado del ferrocarril, que se plantea como alternativa a futuro para, para esta conexión, pero bueno, recogemos como propuesta principal el, el paso por, por Corea, Cintuénigo, y que además luego permite eh, sacar otros otros itinerarios complementarios que conectan en este caso con, con Rioja a través de Sitero o una conexión entre entre Castejón y Tudela, la conexión que, que atraviesa Bardenas y conecta con, con Aragón desde Tudela bueno, el criterio ha sido sobre todo pues dar vertebrar y, y mallar la el territorio de cada una de, la, de las zonas atendiendo a vuestras demandas y a, y a estos criterios de los que estábamos hablando antes en todo caso, como decía, este es un, un repaso muy rápido que podréis que, que lo podréis hacer cada uno en función de vuestros intereses con mucho más detalle en el documento y para ello lo que hemos elaborado es como anexo al, al propio plan una serie de fichas que lo que describen es a uno de los itinerarios este es solamente un, un ejemplo, el del itinerario 1 de, del Camino de Santiago con sus principales características una descripción y, y las, destacando cuáles son su, su interés conectivo y las posibilidades de intermodalidad. Y luego vamos tramo a tramo describiendo también cuál es su recorrido con, con un pequeño eh, desglose de, de las variables más importantes y, y de sus características de, del recorrido. Esto pues ya os imagináis que si lo hiciésemos itinerario por itinerario para, para toda esta red, pues necesitaríamos varios días. ¿no? Entonces lo, lo dejamos aquí, simplemente os, os muestro esto a, a modo de, de aperitivo, digamos, y, y tocará en todo caso estudiarlo con más detalle en el, en el documento, en el proceso de, de información. Esto en cuanto a la red. Porque, como decíamos, el, el plan no se queda solamente ahí, sino que lo que desarrolla son una serie de, de medidas complementarias para que esta infraestructura, para fomentar el uso y para que esta infra, infraestructura cumpla con su, con su objetivo, que es la de dar soporte a, a desplazamientos y que estos sean seguros, además, y cómodos. Entonces, eh, esto lo hemos dividido en, en, en seis eh, tipos de... En seis programas de, de actuación podríamos llamar, uno tiene que ver con la infraestructura complementaria e incluye esta serie de, de medidas. La primera de ellas tiene que ver con el, el acondicionamiento del diario porque entendemos que la infraestructura para la movilidad activa va a recoger o va a canalizar una proporción importante de los desplazamientos, pero al final el, este tipo de desplazamientos se van a dar por cualquier tipo de, de infraestructura y tenemos que que tener un viario en los, en los tramos en los, que, en los que la infraestructura viaria sea el soporte de, de, de esta movilidad para acceder a los destinos finales o para conectar con, con estos ejes troncales o complementarios, pues las condiciones tienen que ser de, también de seguridad para, para estos tramos. Entonces proponemos que en, que en la red complementaria en, en aquella que haya una intensidad de, de tráfico inferior a 2.500 vehículos al día, que es donde se podría convivir con, con el tráfico se, se vayan poniendo en marcha una serie de medidas que progresivamente vayan acondicionando ese diario para, para que el, el tráfico, la convivencia de este tráfico sea, sea segura eh, además hay que desarrollar toda la infraestructura para el apartamento de bicicletas, esto es una tarea que recae más en el ámbito local, pero desde el plan director lo que se dan son criterios y directrices para, para, para llevar a cabo esta, esta tarea y que ...y que los criterios sean únicos en, en los diferentes gobiernos locales, en los diferentes ayuntamientos, etc. Ya desde una perspectiva más de, de gobierno de Navarra, en relación con esta red de carácter intermodal... ...hay que desarrollar una serie de, de áreas de descanso asociadas a estos itinerarios. ¿no? Es lo que se propone en esta tercera de las medidas de este paquete... ...y se dan criterios para desarrollar estas áreas de, des, de descanso... Y en la siguiente de las medidas, un tipo un tanto específico que tiene que está un poco a caballo entre la intermodalidad y las áreas de descanso, que son esto que llamamos áreas de transferencia, que son puntos que, en los que se pueda acceder fundamentalmente en, en coche, en automóvil, e iniciar desde ahí rutas o itinerarios ciclistas o peatonales, entonces bueno pues Ya sabéis que muchas veces esto se está haciendo de una manera desordenada y, y generando ciertos impactos en, en según qué entornos, pues yo creo que se trata de dar orden a esto y idear unas áreas de transferencia con un mínimo de, de aparcamiento y, y señalización para, para propiciar el, el inicio o el fin de las rutas en estos puntos. Y para esto también damos una serie de, de criterios. El siguiente de los paquetes tiene que ver con, con programas de trabajo, tiene que ver con el impulso técnico. Creemos que aunque el plan inicia este, este desarrollo técnico de, de cómo deben ser las infraestructuras para la movilidad activa, creemos que el, el gobierno de Navarra, o la Navarra debe contar con, con un manual que sea la guía de referencia para todo desarrollo en, en materia de infraestructura ciclista y peatonal en, en la comunidad. Y, y creemos que, que se debe poner en marcha desde el gobierno de Navarra en el marco de, de este plan. Y es lo que, lo que se propone con, con esta de la, primera de las medidas del paquete de impulso técnico. Después, eh, eh, vinculado a este, este manual, creemos que es, eh, que es útil crear lo que llamamos el sello de vía para la movilidad activa de Navarra, que se trata de, de crear un sello que garantice que, que las infraestructuras, con una especie de sistema de como decir, como si fuese una especie de auditoría que garantizase que las vías que, que reciben este sello se han desarrollado acorde con este manual o con estos criterios que, que fija la, el gobierno de Navarra y, y que por lo tanto está, sus condiciones son, se, se presuponen óptimas al, al haber recibido este sello. Y, y por último, no menos importante, la formación en movilidad sostenible a los técnicos de los diferentes ayuntamientos, municipios, etc., o otro tipo de agentes que son los que en última instancia van a tener también que desarrollar las, los siguientes pasos, las siguientes fases de, del plan y que por lo tanto en algunos casos bien necesitan recibir esta formación o ir actualizando los conocimientos en torno a las infraestructuras y al fomento de la, de la movilidad activa para ir avanzando en los objetivos de, del plan. Muy importante también el desarrollo de una normativa que acompañe al plan, porque como decíamos al principio, este plan no tiene capacidad, no, no tiene una normativa detrás que le respalde, no, no vincula y por lo tanto lo que hace falta es desarrollar la normativa que, que, que permita el desarrollo del plan y la primera de estas normas tendría que ser la norma oral de vías para la movilidad activa. Que se trataría de una norma que incorpora al ordenamiento jurídico de Navarra este concepto ¿no? y que, que regula cómo se, se ha desarrollado su planificación, sus proyectos, la construcción, la explotación de este tipo de, de infraestructuras, su mantenimiento, etc. También, como decíamos, la, la intermodalidad es uno de los puntos clave en el, en el desarrollo de esta red y es un aliado claro de, de la movilidad activa y por lo tanto entendemos que tiene, debe desarrollarse una normativa clara para fomentar la, la intermodalidad que que regule cómo, cómo ha de, de realizarse el, el transporte de las, de las bicicletas, por ejemplo, en los vehículos de transporte público, en qué condiciones, eh, cuándo se permiten, cómo se permite etc. Además, una vez eh, se haya desarrollado este marco, hay que, hay que llevar a cabo la incorporación de este tipo de vías al marco normativo, fundamentalmente a la ley de del de territorio, a de carreteras, etcétera, incorporando ya las cuestiones que de, de manera como, como marco se desarrollan en la norma foral, ya incorporándolas específicamente en las, en las figuras de planificación que, que desarrolla, se desarrollan desde el Gobierno de Navarra. Y, y por último, como acompañamiento, también importante, un reglamento para el abarcamiento de bicicletas en nuevas edificaciones, porque sabemos que esto muchas veces es una barrera para el fomento de, de este tipo de movilidad. El no disponer de, de espacios seguros para el aparcamiento de, de las bicicletas y al menos en los nuevos desarrollos o en las rehabilitaciones que se vayan haciendo creemos que es importante que, que se vaya regulando este tipo de espacios en los que se garantice que, que las personas que así lo deseen pueden guardar sus bicicletas y por lo tanto fomentar con ello el, la movilidad efectiva. En relación con, con la gobernanza o cómo se va a ir gestionando el desarrollo del plan, la primera de las medidas tiene que ver con la creación del Consejo Navarro de Movilidad Activa, que sería un órgano consultivo y asesor en el que participarían las diferentes administraciones y los agentes implicados en las cuestiones de la movilidad activa, y que sería desde donde se impulsarían los, los sucesivos desarrollos que tienen el punto de partida en este plan que, que presentamos hoy. Eh, paralelamente, creemos importante la creación de un, de un observatorio de, de la movilidad activa que vaya realizando tareas de, de recopilación de información, de análisis y de evaluación de, de cómo se va desarrollando este tipo de movilidad e identificando ya pues, cuestiones a tener en cuenta en, en la actividad de este Consejo Navarro de Movilidad Activa que luego va a tener que ir desarrollando las, las actuaciones y las políticas. Es como un, una oficina técnica que va ayudando al, al Consejo Navarro a desarrollar estas, estas cuestiones. La tercera de las medidas, la denominamos oficina de la movilidad activa en Navarra, no, no es ni el consejo ni el observatorio porque esto es más un, una especie de oficina técnica pero o una oficina orientada al, al usuario, de, que lo, de lo que se trata es de tener un punto de referencia en el que las personas interesadas en cuestiones de movilidad activa sepan que es ahí donde pueden acudir a aclarar cualquier tipo de cuestiones, a recibir información a, a, desde donde se van a aportar las últimas novedades o, o las cuestiones de, de actualidad en relación con la, con la movilidad activa y que tienen que ver con, con los usuarios o que interesan a, a los diferentes usuarios para la planificación de sus desplazamientos, para, para el conocimiento del estado de, de la red, etc. Y el, la cuarta de las medidas, que es pues, pues el programa de apoyo al desarrollo de la movilidad activa para dar impulso al desarrollo de, de, de la red. Entendemos que lo que se debe poner en marcha es un programa de ayudas económicas, de manera que en, en cooperación con, con las entes locales, con los ayuntamientos, etcétera, se desarrollen, se materialicen las previsiones del plan y, y los futuros desarrollos que, que se inician ahora. Y el último de los programas de trabajo, el último de los paquetes, tiene que ver con la promoción y la sensibilización. esto ya son es Tareas un poco más concretas que el, el propio título ya ya define en, en qué consisten y que tienen que ver con, con la promoción de, de la práctica de, del pedaleo y la marcha a pie desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, creando un distintivo de establecimiento asociado a la red de movilidad activa de Navarra, donde, desde donde se dé apoyo desde diferentes eh, establecimientos pues de, de restauración, alojamiento, de hospedaje, etcétera, a, a las... A, los, a las personas que se desplazan en bicicleta o, o que hacen marcha a pie y que, que tengan algún tipo de, de, de beneficio o incentivo por, por recaer en esos establecimientos asociados. La creación de una web de moviliza, movilidad, movilidad activa en, en Navarra, asociada a esta oficina de la que hablábamos antes, en, en la que se canalice la, la información y que se, se puedan descargar o, o consultar todas las cuestiones relacionadas con, con la movilidad activa. Eh, realizar campañas promocionales y, y desarrollar materiales divulgativos, entre ellos eh, y específicamente, por eso lo destacamos en una medida concreta, unos mapas de movilidad activa que se vayan actualizando a medida que, que se va desarrollando la red, que pueden ser generales o que también puede ser, pueden ser temáticos o zonales, ya en función de, de cómo se vaya desarrollando la red. Para dar visibilidad a todas estas cuestiones y propiciar el, el intercambio de, de conocimiento también entre las personas implicadas, unas jornadas de, de movilidad activa que con carácter anual pues, reúnan a, a la gente que, que se está preocupando por estas cuestiones y den a conocer los diferentes avances y como decía, permita el, la creación de, de, de una red de intercambio de conocimiento y, y con ello se incentiven el, el desarrollo de las medidas de promoción, de las estructurales, etc. Y específicamente para el caso de los centros de trabajo una serie de medidas de incentivos para de la movilidad activa que, que pueden venir desde los órganos de gestión de los diferentes centros de trabajo y que, que den incentivos a sus trabajadores para que la forma en que se desplacen sea eh, bien en bicicleta o, o a pie y, que, y que, reciban, ¿no? que, que puedan beneficiarse de ciertos incentivos y que promocionen esta, esta iniciativa. Eh, tampoco he entrado en detalle en todas estas cuestiones porque nos llevaría también muchísimo tiempo, ya está haciendo quizá larga la presentación, no sé cómo voy de tiempo, pero está todo recogido en el documento que espero que, que leáis con, con interés. El documento al final termina con, con una programación en, en los diferentes escenarios temporales de, de estas medidas, tanto de las, de las que tienen que ver con la red como estas medidas complementarias. Eh, se establecen una serie de, de plazos para, para ir implementando esta serie de medidas. Y por último, tampoco voy a ir uno por uno desgranándolos, pero lo que se, se prevén es este el panel de indicadores y los métodos para la obtención de, de la información para hacer el seguimiento y, y la evaluación que realizará este observatorio de, de la movilidad activa de, de las cuestiones eh, relacionadas tanto con la red como con el uso de, de la red. Y sin más, yo creo que ya podemos pasar a la, a la siguiente fase en la que podréis... Preguntar cuestiones específicas o, o realizar consulta. Muchas gracias. Vale. Eh, pues, pues nada, volvemos al, al formato de, de, de vernos las caras. Si queréis ahora, eh, no estamos mucha gente, hay 16 participantes en total, entonces si queréis podéis encender cámaras y, y micrófonos porque yo creo que que, que va a funcionar bien. Pensábamos que iba a haber más gente y que sería un problema. Empezamos con la primera pregunta que llegó a través del, del chat. Tenemos, eh, nos he dicho, como media hora para preguntas, debate, aclaraciones, dudas y luego ya os, os comento eh, lo que queda en los pasos siguientes de programación, de, de, de trabajo para la aprobación definitiva del, del Plan Director de Movilidad Activa, y cuando, bueno, no es lo vamos a poder decir cuando se abre el documento de disposición pública porque, aunque cuando preparamos esto pensábamos que ya sabríamos exactamente las fechas, todavía está en fase de tramitación. Entonces, en el momento que, que se abra ya, que esté el documento a disposición y se abre la exposición pública, eh, os, os avisaremos directamente a la gente que estáis participando en estas, en estas reuniones, y, y aparte se publicitará a través de gobierno abierto y los, los medios habituales. Y la idea es que haya por lo menos un mes, pero si cae en fechas, digamos, complicadas, que pueden ser pues las de Navidades, pues intentaremos que el periodo sea más, que eh, o sea, la voluntad de gobierno es que sea más largo y que haya tiempo de, de ver el, el documento con detenimiento y alegar o comentar lo que, lo que sea pertinente. Eh, empiezo con las preguntas que ha formulado Ignacio Yesa a través del chat, que creo que todo el mundo las puede ver, de todas formas se las veo en voz alta. La primera de ellas es si se va a valorar abrir las puertas de la valla de Canal de Navarra para que pueda usarse como vía de uso para la movilidad activa. Y pone como ejemplo entre UROZ y AOIZ, que permitiría ir de una localidad a otra por una pista que ya está segregada del tráfico de manera segura y que no requiere ninguna, ninguna inversión. No sé quién, quién responde esta pregunta, si ¿Es Miguel, Miguel Ángel, Santi. Bueno, no sé si soy yo quien la ha de responder, pero bueno, lo que lo primero que me viene a mí a la mente es que seguramente esto requiere, requiere algún tipo de tramitación administrativa previa porque supongo que la decisión sobre abrir esa valla o usar esa pista no sea exclusiva del gobierno de Navarra. No sé si estoy equivocado, pero entiendo que ahí interviene alguna otra, alguna otra administración. Sí. La, la vocación del plan es utilizar toda la infraestructura disponible que, se, que, que podamos y lógicamente en cada, en cada tramo de, de la red pues intentaremos utilizar, como en, este, como en este caso que se indica, todo lo que, todo lo que sea disponible y potencialmente sea, sea de interés en el caso de, de, esos, de esos caminos de los canales, no solo del canal Navarra, pero sí también de otros canales, pues esos caminos son muy adecuados potencialmente, pero como bien dice Miguel, pues habrá que atender a, a otra serie de consideraciones que en su momento pues tendremos que, que estudiar y, y analizar, pero sí que está claro que lo, los caminos que, que bordean los distintos canales para el tema de la movilidad en bicicleta y en la movilidad activa en general, pues son, son potencialmente... Muy interesante, ¿eh? hay que analizarlo, hay que ver si hay que tomar algún tipo de medida adicional o eso. Digamos que ya entramos en una fase de análisis de, de trazado concreto de proyectos que, que iremos, iremos analizando cuando llegue cuando llegue su momento. Uh -huh. vale. Hay otra pregunta de, de Ignacio Ayesa también eh, sobre el panel de seguimiento del plan, Entienda de los indicadores que he planteado al final. La pregunta es si será abierto o si se podrá consultar. Bueno, en, en la propuesta que hacemos de, de Observatorio de la Movilidad Activa, lo que se dice es que la propuesta, al menos, es que se haga un informe anual en el que se den a conocer el resultado de estos indicadores. Entonces entiendo que la respuesta es eh, sí. La, la, vocación del, la vocación del plan, como cualquier actuación de gobierno ya, según establece la, la, la, la normativa aplicable, en el ámbito foral en relativa a la transparencia y a la rendición de cuentas, eh, exige que, que, que se produzca ese, esa, esa información abierta. Además, como veis, dentro de los mecanismos para la rendición de cuentas se prevé eh, una serie, se prevé algún tipo incluso de órgano eh, abierto a la, a la sociedad en el cual su función no es solo recabar eh, apoyo, recabar idea o recabar eh, o algún otro tipo de sugerencia, sino también rendir cuentas. O sea, desde luego, eh, la vocación, como no puede ser de otra manera en, en pleno siglo XXI, es que haya mecanismos para, para rendir cuentas respecto de la ejecución del, de la ejecución de, del plan. Vale, pues ahora, ahora mismo en el chat no hay más preguntas, entonces si queréis formular alguna pregunta, eh, aclaración a través directamente de por micrófono y cámara o a través del chat, como queráis, a vuestra disposición. Si no, si no se anima nadie, os cuento eh, los pasos siguientes que, que están previstos y, y lo dejamos aquí, no lo sé. Pues voy, voy a pasar a compartir pantalla otra vez. cuáles los pasos siguientes. Estamos ahora, eso, hemos hecho la presentación del borrador y ahora abriríamos un de exposición pública. Como os decía, cuando programamos esta reunión, nuestra idea era que ya, ya saber cuáles eran las fechas de, de exposición pública y anunciarlas, pero pues bueno cuestiones de tramitación administrativa todavía no lo sabemos entendemos que va a ser muy, muy pronto pero no, no tenemos la fecha exacta eh, a ver, se abre eh, se, en ese momento se pondrá a disposición de todo el mundo el documento completo y se abrirá ese periodo de, de aportaciones, de sugerencias ya con un periodo más más formal. En ese caso, sí que, al contrario que ahora, que lo que hemos hecho ha sido una síntesis de las aportaciones y un trabajo de incorporación al, al borrador del plan, ¿no? pues lo que es lo que nos ha contado Miguel, en este sí que será un periodo más formal en el que las alegaciones se responderán individualizadamente, ¿no? como, como marca la, la normativa. Y a partir de ahí pues seguirá la tramitación para allí hacerse esa, esa versión final y, y aprobación. Sí que por nuestra parte, eh, eso, eh, lo que decimos, ahora, un borrador, ese documento es, es una exposición pública formal que se enunciará directamente a todos los que estén participando, mínimo un mes, pero intentando que las, si las fechas no son las más adecuadas, se, se amplíe para favorecer la participación de, de todo el mundo y eh, que estas alegaciones se responden de forma individualizada. Salvo, de compartir pantalla. Eh, lo que os decía ya, mañana pondremos a disposición de todo el mundo a través de la página web de Gobierno Abierto y os volveremos a mandar un correo a todas las personas que os habéis inscrito a esta, a esta reunión con la documentación que tenemos ahora disponible, que es la, la presentación que acaba de, de hacer Miguel de Mateos de Gea, la técnica. Y esta otra, donde están un poco, la que he compartido yo ahora, donde están un poco, un poco el planteamiento de, de lo que queda de proceso de participación o de diálogo con, con el público. Y, y en el momento que salga la exposición pública, eh, haremos lo mismo. O sea, eh, lo que vamos a procurar es que eh, todo el mundo esté directamente informado, todo el mundo que se ha inscrito a esta jornada, al menos, esté directamente informado. Eh, de los de los pasos que se van que se van dando eh, y no sé si, si queréis decir algo después de esto pues ahora, bueno. eh, nada hola buenas hola perdonad un momento hola sí hola eh, bueno soy Ana Ariz de Naswinta del área de lucharea sí. eh, bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado. Eh, Nosotros estamos trabajando bastante en este tema de movilidad sostenible y sí que eh, me gustaría saber qué, qué perspectivas tenéis de, de poner en marcha, o sea, el plan sí, pero a partir del plan de definir todo lo que ya está definido hay mucho trabajo de, de obras, ¿no? de creación, de, de seguimiento, de... Muy ambicioso, ¿no? que, está, que está muy bien, pero, pero es muy ambicioso y no sé si tenéis un plazo de cuatro años eh, o, o si ya tenéis previsto si vais a empezar por una parte, por otra, no sé, no sé muy bien qué es lo que bueno, qué es lo que tenéis en mente o, o qué os gustaría hacer. Vamos. Gracias. Entiendo que vuestra está... Bueno, eh, lo primero que queremos es eh, llegar a tener, digamos, eh, este, este primer planteamiento o guía para ver un poco por dónde vamos a tirar, eh, como, como bien habéis podido ver, hay un montón de, de frentes que, que plantea el plan director y, y bueno, la cuestión es que seguirán acometiendo, pues siguiendo un poco ese programa, pues progresivamente, eh, también el, el plan incluye, aunque nos ha comentado aquí, también incluye una aproximación económica, lo cual ya nos está situando también en un contexto numérico y, bueno, pues eh, la intención es ir avanzando en el plan, eh, tanto en la, en la cuestión normativa, gobernanza y, de, y desde luego, eh, bueno, como ya, como ya hemos iniciado de, de hecho, en, en el momento de, de la realización de infraestructuras ciclistas, como ya, ya empezamos en, en 2020 y hemos continuado en este año que finalizamos ahora, y, y seguiremos en 2022 también. Yo, por, por añadir algo más, primero, Ana, gracias por, por la pregunta que plantea, porque es el paso siguiente realmente y, y el documento, el plan como tal, no incorpora un análisis y una priorización de, de la parte, digamos, de la infraestructura, que creo que es la, la pregunta concreta que, que plantea a la hora de tomar esa decisión, pues seguramente habrá que tener en cuenta distintos factores, factores relativos a la, lógicamente, a la viabilidad, a la, eh, al alcance de los proyectos a, que, a realizar, y creo que ese trabajo pues sería muy interesante que fuera lo más transversal y, y participativo por parte de todos los agentes que se pueden ver implicados en el desarrollo de esas actuaciones, tanto el gobierno de Navarra como entidades locales, como eh, pues bueno, pues vosotros mismos eh, de Lusarean a Subinsa, porque bueno eh, aprovecho pues, para felicitaros por el trabajo que venís realizando hasta ahora y que, que ha dado pie al desarrollo de las infraestructuras como el Ervidea o la que se está implementando. Y pues, esperamos que, que podamos disfrutar en breve de Vismug y, claro, lógicamente, ese, todavía estamos en una fase como bien ha dicho Miguel en el inicio de su presentación, es un documento estratégico que tiene que aterrizarse, que tiene que definir prioridades, que tiene que, dise tiene que diseñar proyectos y elaborar proyectos y que tiene que acompañarse, lógicamente, de, un, de un, unos recursos presupuestarios, y organizativos y técnicos para poder dar lugar a, a su implementación. El, el hecho de que estemos aquí, lo que pone de manifiesto es que hay... Una voluntad eh, política por parte de la Dirección General de poner sobre la mesa qué es, qué es lo que necesita Navarra para impulsar la infraestructura ciclista en todo el ámbito del de, de territorio con una visión general y los siguientes pasos a dar, pues como bien dices, son, son fundamentales y ahí pues yo creo que seguro que eh, todos tendremos la suerte de contar con con la colaboración de, como decía antes, de, de todos los agentes que habrá que, que implicar y que creo que estamos, muchos de ellos ya, muy implicados en este, en este proyecto general. Gracias. Gracias, Miguel. No sé si queda alguna última cuestión. Sí, yo quería preguntar alguna cosa. Si se habla de movilidad activa y es un plan de movilidad activa y se habla de peatones peatonalización y, y, y estoy oyendo exclusivamente ciclismo. ¿Qué pasa con los peatones? ¿Qué pasa con las GRs, PRs y SLs? Que hay más de mil, mil y pico kilómetros en Navarra y no se ha nombrado en ningún momento. Vale, eh, no, te, no te vemos, no sé quién eres. Me tiene, me tiene, me tiene apagado el... A ver cómo pone, el no, hospedador. No, Vale, ya, ya voy a intentar eh, recuperarte, espera un momento. Es igual, soy yo, Chimero, vocal de sentencia de la Federación Navarra vale. de Montaña. Vale. Y yo, por lo que estoy viendo, por lo que estoy oyendo y, y lo que estoy viendo, claro, si contásemos con una financiación buena, como podéis contar vosotros, desde, el, desde, un, una, eh, conce, no, no, desde una parte del gobierno, pues estaríamos encantados de poder hacer muchísimo más de lo que hemos hecho. Pero ya veo que, que eso, me da la sensación de que no se quiere hacer otra cosa que bici. Y yo cada vez que voy a, a, a una vía verde pregunto por los contadores que hay a ver cuál es la, la utilización de unos y otros. Y siempre me dicen lo mismo, 80-20. 20 es de bici y 80 de andar. Y no oigo nada de movilidad activa de andar en todo el rato que, que he estado aquí en la, en la conferencia esta. Gracias, gracias por la pregunta, Yesu, Y ¿Quién quiere responder? Bueno, yo como punto de partida decir que, que aunque es cierto que se ha centrado la atención no en la bici, sino en, en, en recorridos que sean ciclables, eh, se, ha, se ha tratado de buscar itinerarios que permitan compatibilizar en algunos casos y en otros casos trazar eh, alternativas que permitan que, que los recorridos puedan ser tanto peatonales como ciclistas. Yo creo que tampoco podemos, o sea, entiendo la pregunta, entiendo la, la demanda, eh, es clara, pero tanto como decir que, que se ha olvidado, quizá es, es demasiado, pero, pero bueno, está recogida la, la demanda. Si queréis ampliar algo más de la respuesta. Recogido yo. Vale, vale ¿Alguna pregunta o comentario más? Oye, pues pues si, si está así, agradeceros nuevamente la participación, las aportaciones a lo largo del proceso. Reiterar que en cuanto tengamos informaciones nuevas y el documento lo podamos poner a disposición eh, os avisaremos directamente lo pondremos a disposición y se abrirá el periodo de, de formal de exposición pública y alegaciones donde se pueda seguir, seguir aportando y nada eh, lo dicho, muchas gracias y, y nos vemos bueno, cerramos la, la reunión sí. ¿Estamos? ¿Se ha ido? Vale, pues pensaba que estaba en nivel, pero se ha ido a desconectar.